Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 15 de agosto, 21 a 20 horas. No, Todavía no, pero vaya a ver. Estamos en el aire 21 a 20 horas Acabamos de conectarnos 15 de agosto 2018 en las vías Se acaba de cortar el tráfico Los vecinos como siempre Han invadido la vía pública Y la policía municipal ha puesto las correspondientes vallas eh, Incluso los propios vecinos Han cogido las vallas Y se han adelantado a a la estación de la policía, pero bueno. Cada vez llegamos vecinos. Hemos tenido aquí unos cuantos rayos amenaza-tormenta pero de momento no descarga. Nos mantenemos debajo de un balcón. Ya anunciamos que el programa de hoy seguramente va a ser corto porque tenemos poca batería. Así que lo bueno si es dos veces bueno. Bueno, como iba diciendo, está, está apagado. Mira, a ver si alguien nos dice exactamente el número de días en el que estamos. Ahí si vemos el mensaje. 338. ¿Es cierto que son 338 días en las vías? Estamos en el 338. ¿Alguien me lo puede confirmar en esos mensajes que nos aparece en nuestra pantallita? ...con el hashtag a las vías 338. ...en ocasiones se nos pone la pantalla... Eh, ...fija, como si se nos cortara la conexión... ...ahora mismo no, ahora tenemos... ...imagen en directo... ...vemos exactamente en nuestra pantalla... ...lo que están haciendo los vecinos... ...y ...no puedo ir porque tengo... ...a mi hijo con fiebre... Bueno pues que se recupere, que se ponga bien, que aquí seguimos la lucha diaria. Nos mandan corazones, esos que nos quieren mucho, también los queremos, pero si estáis aquí más todavía. La gente, los vecinos, como veis, comen pipa, dialogan, conversan, vemos a Andrés en su silla de ruedas, Andrés de los fijos que llega aquí a primera hora y se va. El último, siempre viene su padre a por ahí. Y las banquetas van proliferando. Tenemos ya un vecino sentado en su silla. Y, y bueno. Esto tiene mucho mérito. Está aquí un 15 de agosto, el día ese que. Oye, la Virgen de, de, de agosto, pues aquí estamos. Todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Porque. Aunque nos quieran vender la moto, yo prefiero la bicicleta y no me fío de, ni, ni, ni de la moto. Cualquier día nos cierran aquí y nos ponen otra traer los guardias y nos comemos el muro. Las multas siguen llegando, pues yo precisamente me, me siguen llegando, eso ya la están retirando no es cierto. Me bueno, ratifican, es verdad que hacen rebaja, en vez de 1.000 euros pasa a 600, pero siguen llegando. Y seguimos recurriéndola. Con los distintos colectivos jurídicos, los distintos abogados que hay, seguimos en la lucha. Como podéis comprobar, la asistencia es de los fijos fijos, de los que no fallan ningún día. Y poco a poco se irá sumando más gente. A ver si esta noche llegamos a 70 o 80 personas como, como ayer hubo aquí en las vías. Aproximadamente cuento entre 30 y 40 personas y, y bueno, acabamos de empezar. Buenas noches vecinos, nos escriben, voy a de nuestra pantallita. buenas noches. Todavía no es noche cerrada aquí, no sé yo en la playa o en el campo o en la sierra donde esté o en Barcelona o, o donde esté cómo estará, pero aquí está nublado, aquí hay unos rayos, pero no descarga, no llueve. Los vecinos, muchos de ellos comen pipa de forma no desafiante. <risa> y, y bueno, aquí seguimos. A ver si llueve, dice. A ver si llueve, ojalá lloviese. A ver si llueve, pues sí, el día viene un poco de lluvia. A este, sí. en, mitad, en mitad de agosto. Las cabañuelas. En mula ha caído un tormentón, lo dicen por aquí. Será Antonia. Será Antonia la que nos dice ese comentario. Antonia, eres tú la que nos dice que es mula que hay un tormento. Muestra de Antonia. A Antonia. di Sí, soy Antonia. O no, soy otra persona. <risa> <risa> que anoche estuvo aquí Antonia con la sangría. Sí, sí, sí, parece ser sí. que sí, Antonia. Sí, anoche, es anoche estuvimos sí, aquí. Que Muy bien. Ahí está Antonia. desde... Gracias, reportero. Desde la distancia <risa> está Antonia con nosotros. ...bueno, como decía, hubo una sangría aquí estupenda... ...de esta que hace... ...hola Carmen, nos dice, no, hola Carmen... ...pues, hola... A... ...hola guapetona... ...o guapetona, no o guapetona o guapetona... Ah. Sí. ...bueno, el maestro Antonio nos hizo ayer nuestra... ...su sangría tan maravillosa que nos hace no lo cuentes todo pues es que eso ya es, es el de ayer voy a, a contar más <risa> si <risa> ni más pero si esto ya fue ¿Qué fua, eh? los días en las vías si no, ya lo, no lo habéis perdido la en la aquellos <risa> que no estuvieron aquí pues se lo perdieron esa sangre tan fabulosa que por cierto creo que todavía va a haber un remate porque sobró un poquito y no sé si va a ser esta noche o mañana cuando la va a traer otra vez. nuestro maestro en sangría Antonio buenas noches vecinos familia nos dicen Y bueno, hablando de nuestra Antonia, desde que está en Mula, parece ser que se tenía que haber ido a Mula anoche, pero claro, la sangría hace su efecto y dice, uh, esta noche no bajo el coche. Y el coche se quedó aquí. Mañana va sangría, nos dice. Fernando, no te... No, no te conocía la voz. No te conocía la voz. Es que estoy resfriado. <risas> es que es un catarro a esos tontos de verano. Aquí soy... ¿Qué pone? María José. Sí, sí, María José no. María José. Mañana más sangría. <risa> Mañana más sangría. Pues sí, de esto que yo creo que me. Como consecuencia de una siesta esta tonta, que se me quedó el ventilador ahí dando de lleno, <risa> me he resfriado. Tengo ahora un, un catarro de esos de verano. que pues son los peores, porque no hay forma de quitarse ¿no? el cejín, anda. En cejina tormentón. Qué guay. Y fresquito. ...bueno, aquí no podemos decir que estamos fresquitos... ...bueno, sí que se nota... ...pero, tampoco. pero calor tampoco... ...las ah. casas sí. sí... las la casas casa sí aguantan el calor... ...las paredes la y el suelo... Mejor. ...pero en la calle está bien... ...se van sumando vecinos... ...nos sacan aquí unos cuernos fabulosos... ...que contestamos con los mismos cuernos... ...a ver, si ahí hay más vecinos... ...que estén viéndonos desde... ...desde la distancia... ...sabemos que hay gente en Mula, en Cedejín... ...¿de dónde hay más gente?... ...¿nos ponéis la, vuestra ubicación?... ...hay alguien en Caravaca, alguien en Lorca... ...alguien en Águila, ...alguien en La Torre... ...os podéis manifestando a decir por dónde estáis... ...gracias por estar ahí vecino... ...y tú dónde estás, dínoslo... ...¿desde dónde nos veis?... ...¿alguien en el extranjero?... ...hace poco estaba en el extranjero... ...que nos dijeron, pues desde allí os vemos... ...hay alguien en, en... la isla Fiji... ...se ha ido alguien a... ...al Pacífico... ...alguien se ha ido a bucear al Pacífico... con un buen amigo hace... ...alguien se ha ido a, ...al Índico, a Australia... ...recientemente Cristian está en Nueva York... ...y no sé si desde Nueva York nos ha visto... ...y luego nos trajo unos vídeos fabulosos... Paco, Paco estuvo en un museo en Edimburgo con su traje de astronauta, no era de la luna, era Edimburgo, o sea que también está en el extranjero. ¿Qué quiere ¿Qué quiero? <ríe> o sea, este es movimiento se está haciendo internacional y vemos las camisetas. La Virgen Santa. ¿Cuántos discípulos de Cecilio? Y todos de primera. Él <ríe> este es un buen maestro. Claro <ríe> que con un buen maestro. A ver. ...cuando se tiene un buen maestro es fácil aprender... Pues ese tormentón que dicen que ha caído por cejín y por mula, pues tiene que estar a mitad de camino, porque hemos visto rayos y se ve que se dirige hacia acá. Igual está descargando por, por la alcantarilla por la lama, alguien por la alcantarilla que nos informe de cómo está ahí el cielo, porque aquí se han visto unos rayos que, que tardaban mucho en oírse, o sea que todavía está lejos. Sí, vamos a movernos un poco, así que no os mareéis porque ya estáis avisados, ¿vale? Nos desplazamos. Agarraba la silla. Que yo no sé quién se marea más, si vosotros o yo. Pues vamos a ir a ver las vías hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde tú quieras, Maricarni. No me hagas un maratón, ¿eh? No, no, no, no. ¿Podemos ir, a, ¿podemos ir ahí? Fernando, todo lo que sepa y va. Mira cómo muevo la cola. ¿Y esa sangría? ¿Qué es la sangría? Eh, creo que, anto que Antonio hoy, no, si era fiesta hoy, ¿cómo va a comprar cosas hoy? Pero Antonio es de los fijos, de los que no falla. Bueno, o se habrá fundido el Mercedes, yo qué sé. Que <risa> le cambie la bujía y que venga. Cambie la bujía. Pero yo creo que no ha podido porque no era... Hoy es fiesta, no está abierto nada. Entonces... No Hay ir. que esperar la, a es mañana. No hoy a no. Mañana. mañana sí. <risa> Y está cayendo botas, ¿eh? No es por nada, pero... nos anuncia los vecinos desde Cejín y Mula, este que haya caído... No, ha caído en Cejín y Mula, ah, muy bien. Tenemos, ¿cuántos cuántos están viendo desde Cejín y Mula? A ver, a ver. Dígame, diga, que se identifiquen, identifiquense Manifiestense. Manif bueno, vale, manifiestense. <risa> Por la idea, la idea. El abuelo Juan. El abuelo Juan. Saludos. Saludos a ah, se expone ahí, pues eh, saludamos, saludamos, ¿quién más? Juan es ah, no. uno de los... Te, te están saludando de desde no sé dónde. De te están saludando. Alguien por ahí dice, el abuelo Juan, saludos para el abuelo Juan. Y no soy yo. Porque yo digo, saludos al abuelo Juan, hola, hola, hola. <risa> Es Antonio ¿Antonio? Fernando, tú que tienes mejor Hoy es el cumpleaños de Ana Sí, creo que está en la playa A ver, eh, hoy 15 de agosto me informan que es, el <ríe> que es el cumpleaños de Ana Todas las noches, efectivamente, todas las noches está aquí Juan con nosotros parece ser que había el cumpleaños de, de Ana ¿no? la abuela de las vías sí. y, y, lo, y claro bueno, los que, están en, los que están en la playa se supone que tienen fiesta allí Vamos. la virgen, la virgen no, yo no estoy hablando de la virgen estoy hablando de, de Ana de Ana, no la virgen Ana, el cumpleaños que estarán allí de fiesta bueno, ya ves cuando somos nosotros no. partícipes de esa compañía de Ana ¿a ver cuando Ana por ahí Seguro que, que nos vamos, trae un trozo de tarta el próximo día, cuando pueda venir. El cumpleaños feliz. ¿Que le cantemos? ¿El cumpleaños Hay una sugerencia de cantarle el cumpleaños feliz. Es una opción, puede ser. A ver si luego nos animamos. Se estudiará, vamos a verlo y si alguien... Como sí. esté en las cuerdas lo, lo ponemos en tareas tarea, tarea tarea tarea pendientes. Pendiente. Está empezando a chispear, está empezando a chispear <risa> También. Vale. Y sé de buena tinta que hay un, un tal la mano. al Diego que se ha tomado que ha felicitar a la señora Ana claro Po Diego, políticamente, ¿Diego polític políticamente incorrecto. Diego <risa> con esto. No sé, sí, ha felicitado. Todo entendido que los grupos ha, ha felicitado. Ha, no, la, pues, la hablando, es todo un detalle. Lo está ganando voto a Lo tenemos que mm, certificar que eso ha sido claro, así. Porque si luego nos miente por, por y, no, y, y no la ha claro, claro, va a perder votos. Fuentes oficiales tienen que ser. Uy, el cable lo tienes enrollado. Y Bernabé también. <risa> Fernández también lo ha felicitado a, a la abuela de la amiga hey, también ganando ese voto que me extraña <risa> ¿Qué más, qué más, qué? esto es político esto es político ya puede <risa> hacer agujero nos decían sí por Asómate al balcón Pero, ¿Verdad? Porque yo yo yo, yo, si, yo pienso que, que a mí me han multado por llevar el megáfono Y ahora me van a multar por llevar el micrófono ¿El micrófono. Y, ahora, y ahora será, no, digo Que el futuro será por llevar el micrófono Como hable de más es uno, Este que este, ah, este que el mensaje me han mandado Ah, un mensaje, se puede ver, se puede ver o qué Ay, no sé Y lo lo se que es, pincha es, ahí la pincha A ver, a ver lo que toca que lo rompí enseguida Ah, que se lo ha mandado, Concha, eso es algo para Cecilio. algo Muy que es Concha Ya la ha roto, ya la ha oh. roto. Ya, me, han puesto la, me han puesto en la pantalla otra cosa. ¿Esto? A ver, que luego nos llega el, el, el director general, Cecilio, y, y nos corta la, la transmisión. El, el redactor el nos dice, ¿Qué, ¿qué estáis haciendo con mi programa? Ahí ya estamos liados. Me lo estáis destrozando. ¿¡Ah, Anda. Ah, ah, ah, dale, dale. No, ahí no, que vas para atrás.